Capricornio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad de Bio donde estamos entregándote. Estaba yo disfrutando de una rica fruta con limón y chilito tajín. Aquí en México hay, existe un chilito que es como chilito piquín con con sal, con, no sé, limoncito, muy delicioso, y te lo digo porque sé que nos ven en diferentes, en 34 países, entonces por eso lo, lo menciono y lo describo, es delicioso, entonces en eso estaba, y es por eso que puede ser que escuches que aún lo saboreo, así que si se te antojó, lánzate. Por una frutita y ponle, porque eso es delicioso. Delicioso. Bien, Capricornio, vamos a empezar. Estamos en octubre. Esta es tu lectura general. Para que vayamos viendo cómo estás vibrando y cómo en estos días que se están presentando con muchos movimientos. Está bien, no te asustes, Capricornio. De repente vas a sentir, o vamos a sentir en general, los seres humanos como. Una sensación de querer salir corriendo por todos lados y otra y por otro lado, querer ser ermitaños para encontrarnos, lo cual es perfecto. Así que no te asustes, todo lo que está sucediendo es normal y no solo tú lo estás experimentando, sino todos los seres. Mira, este corazoncito te saluda. Ahora, te explico. Tenemos una sorpresa para ti y también para todos los signos, así que es muy importante que primero, te suscribas en el canal, le des like, activas la campanita y segundo, compartas con tus conocidos esta información, tus amigos, también amigas y una vez que lo hayas hecho, te anotes aquí abajo en comentarios con tu nombre completo, tu dirección de correo y... Seguido del hashtag SanandoAndo. Para que puedas participar en este sorteo y seas candidato a una lectura personalizada totalmente gratis. Porque nos interesa que sanes y avances y te nos vayas directo al estrellato en vez de estrellarte con lo que octubre tiene para ti. ¿Ok? Entonces... Agarra tu manita y ya dale compartir y dale clic en lo que termino de darte esta breve introducción. Mira, ¿ves? Tienes aquí en tu presente el arcano número, número 11. Tienes en tus resistencias... A ver, vamos a ver, ¿qué tienes en tus resistencias? Capricornio. bien, la dama blanca, número 2, en la forma, te voy a poner de este lado Capricornio, a ver, en la forma que vas a conectar con tu esencia, con tu alma, para que esto se eh, eh, expanda, tienes el 2 de copas, tienes el mago de cabeza, Muy interesante. Y finalmente te regalan un, una llave maestra con el 5 de oros. Fíjate que este mes, Capricornio, aparte de que es mi cumpleaños, ¿verdad? Gracias por tus felicitaciones y por ponerlas aquí en los comentarios. Me encanta sentirte cerca de mí. Este mes es un mes bastante, bastante bueno. Primero porque estamos abriendo una época de soltar viejos patrones y esos viejos patrones se reflejan en creencias de ti mismo, de ti misma se reflejan en salirte ya de esa cajita del sistema tradicionalista e ir por tus sueños y por lo que realmente deseas también es una época, es un periodo en el que es muy bueno alejarnos un poco de todo ese barullo, de todo ese ruido Tomar un poco de distancia para poder observar realmente qué es lo que está sucediendo. Como si estuvieras eh, en un avión cerca de una ventana, te asomas a ver el mundo y ves todo lo que hay. Y se ve pequeño, y se ve la parte boscosa, y se ve el mar, y se ve todo lo que puedes ver. Es un muy buen momento y es un, es un muy buen periodo para hacerlo puesto que... Vienen nuevas personas, vienen nuevos lugares, nuevas aventuras en la vida, y eso significa, y te invita también, a lo siguiente. Primero, es importante que agarres una hoja, un cuaderno, o un cartón, lo que tengas a la mano, una pluma... Y anotes esta pregunta que es muy importante, contestes a partir del día de hoy Y en esta observación y en este autoconocimiento vayas anotando todo lo que te llega ¿Ok? Esas respuestas te van a dar la pauta, te van a dar como el panorama de aquello que es importante sanar Y aquellos deseos que es importante seguir Esta pregunta es la siguiente Capricornio ¿Quién eres tú cuando estás libre de todas aquellas energías externas? ya listo lo anotaste ok te explico ¿Qué son las energías externas o a qué se refiere con esto a todas aquellas etiquetas a todas aquellas creencias perdón que te fuiste comprando que te fuiste colgando como ropita no como un, el suéter o oh, se me ocurre la playera de la envidia la playera eh, la camisa del mejor hijo el suéter del peor estudiante el pantalón de, no sé, del vecino del presidente, ¿Ok? todas esas etiquetas que te fuiste colgando y que te fueron como tapando realmente tu esencia, a eso se refieren con las energías externas, también con creencias como, debo casarme, debo tener hijos, Debo trabajar y trabajar y trabajar para medio tener dinero o medio tener una casa Debo callarme mis sentimientos Tengo que esforzarme durante la vida para llegar a ser alguien Cuando ya eras alguien, cuando naciste ¿Sí me explico, todo eso que te fuiste como, como pegando en tu cuerpecito, en tu mente, en tus ideas Eso es lo que se refieren en las energías externas y bien, sin más ni más, vámonos alineando con más y mejores conexiones a través de esta tu lectura de octubre, empezando con tu presente. En este presente te dicen, Capricornio, con este arcano mayor número 11 que representa la fuerza, te dicen, es muy importante que recuerdes que la fortaleza espiritual es aún más importante eh, para que llegues a este equilibrio en todos los aspectos de tu vida, más que la mental y más que la física, ¿ok? Y con esto no quiere decir que no importe que seas inteligente, que tengas buenas ideas o que tengas una capacidad física bastante fuerte, importante, sino que hagas esta combinación, Okay, que nutras esta parte espiritual en ti y cuando decimos parte espiritual es muy importante comentarte esto nosotros aquí en Comunidad Bio no hablamos de, de religión no hablamos de secta tampoco somos una religión ni una secta Sí somos una comunidad interesada en despertar espiritualmente y avanzar y evolucionar juntos okay? y con esto y... Bajo esta premisa, bajo esta importancia Te decimos Y te dicen las hadas Ábrete a conocerte más A reconocerte como un ser espiritual Como un ser ilimitado Para que entonces puedas compartirte con los demás Y puedas manifestar la abundancia Que ya está lista para ti Sin embargo de repente como que te nos bloqueas Con estas dudas Y pues por resultado se bloquean estas, estas nuevas oportunidades, estos nuevos negocios, nuevas relaciones. No te asustes, sé tú, entra contigo mismo, contigo misma, sé sutil. Eh, tienes esta fuerza, Capricornio, eres un signo. Como lo hemos dicho en los diferentes videos que hemos subido, tienes esta capacidad de poder concretizar, concretar y materializar aquellas ideas, aquellos planes que se te vienen a la mente. Ahora es momento de que esa capacidad y esa decisión y fuerza de voluntad que tienes, la enfoques a la parte espiritual, te abras en emociones, abras todo lo que sucede en ti para que liberes espacio y entonces puedas eh, disfrutar y visualizar más allá. ¿Ok? Eso está en este momento en tu presente, la fuerza, tienes esta fuerza y te invitan a equilibrarte espiritualmente, sobre todo porque a veces te resistes. Esta carta es un arcano mayor también, el número 2, que representa la sacerdotisa y se refiere a que hay veces, Capricornio, que tienes más enfoque en la parte mental, como en lo material, también en la parte mental, inteligencia. Sin embargo, te resistes te resistes a escuchar tu intuición. aquellas chispitas en tu corazón, aquella, aquellas sensaciones de palpitación que sientes cuando se requiere que tomes alguna decisión, alguna acción y sabes que eso te va a llevar a una mejor calidad de vida, sin embargo la mente de repente, el ego te dice no, no, no, espérate, no vayamos por ahí porque no lo conocemos, puede ser peligroso, mejor quédate de este lado sabes como este diablito que de repente te juega malas pasadas por no hacerle caso a tu intuición y aquí te dicen uno no te resistas a desarrollar la intuición a escucharla este mes Capricornio justamente nos va a llevar en energía porque está combinado con Libra y Scorpio nos va a llevar en energía a querer conectar más con nuestra esencia y sé que a veces te cuesta sé que a veces eh, te cierras un poquito a conectar con esa parte emocional y hoy te dice no te resistas a eso para que entonces puedas expandirte para que mm, estas corazonadas que te llegan te den la oportunidad de conocer y de compartir con los demás de repente te cuesta un poquito de trabajo escuchar a los demás con atención sientes como esta tienes como esta energía de solo me pasan a mí estas cosas y solo lo mío es lo que importa y aquí te dicen que no que le pares un poquito a tu carro que le bajes tres rayitas a esa sensación de orgullo y de egoísmo para que te des la oportunidad de conocer a los demás en sus emociones, en sus necesidades no para que les soluciones las cosas, ¿ok? no como un salvador, ojo sino para que te des cuenta que allá afuera también hay seres humanos ¿ok? eso es muy importante Date la oportunidad de conocer a los demás, escúchalos genuinamente Y esto te lo dicen porque de la man en la manera en la que tú conectas con tus relaciones Sea de la forma que sea, familia, pareja, amigos, trabajo Es importante que haya esta comunicación, a que haya entrega, que haya sinceridad ¿okay? ¿Por qué? Porque con todos estos cambios seguramente tuviste cierres de ciclo Ya sea con pareja o con empleo o en la forma en la que generas ingresos. Esto te llevó como a meterte en una cajita como asustado, como aquel niño asustado que se va en la esquina de la habitación y no querer ver a nadie, no querer saber de nadie. Y hoy te recuerdan que es muy importante la comunicación en todas tus relaciones. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas? ¿Qué no quieres? ¿Ok? Y también te abras a escuchar. Una comunicación es de dos partes. Y la parte principal o el, la herramienta principal para una buena comunicación es estar abiertos a escuchar. ¿Ok? Nuevos amigos vienen también. Nuevas relaciones. Y aquí te decimos lo siguiente, Capricornio. En este mes... Cada situación, cada persona que se presente ante ti Viene nada más por un momento, ¿ok? No se van a quedar mucho tiempo Puede ser que conozcas hoy a una chica, a un chico Y ya te hayas enamorado perdidamente de él o de ella Y creas que va a estar contigo toda la vida Y el día de mañana ya se fue a otro país Es bueno y por favor no eh, quieras controlar estas situaciones, ¿ok? Porque es bueno cada persona que se está presentando en tu vida, durante toda tu vida, llega por un tiempo y para mostrarte a ti lo que requiere sanar, ¿ok? Es por eso que requieres trabajar mucho tu intuición. Sobre todo en este mes, estas energías nos traen gente, nos traen experiencias para que sanemos, se van y entonces estemos listos para así recibir aquellas relaciones que nos van a sumar y nos van a llevar a un nuevo nivel de conciencia. Sobre todo porque tienes el maestro, tienes el papa de, de cabeza, y con esto también te dicen que... Um, hay sabiduría. ¿Tienes esta capacidad sabia? ¿Ok? Como esta capacidad de manifestar o de externar esta sabiduría que ya traes incluida en tu USB y por ello las personas tienden a seguirte, tienden a buscarte te ven como aquel gran maestro como aquel padre sabio que puede guiarlos y a veces eso te genera un poco de orgullo te genera un poco de ganas de manipular a la gente Y eso te lleva a un estancamiento en tu energía Como a sentirte cansado, fastidiado de que, de, o fastidiada De, de querer como dejar de escuchar a las personas Esto te ha sucedido Capricornio porque Muestras allá afuera que eres inquebrantable Y por dentro Desearías Que alguien te escuche Así como dicen por aquí en México Al calzón quitado, ¿no? Como sin tapujos Como de, de verdad, de verdad Tienes esas ganas de Decir las cosas como son Como realmente estás sintiéndote Este mes es un muy buen momento Para que lo hagas Capricornio ya, quítate esa, esa idea de, de que no, los, los Capricornios son fuertes e inquebrantables, ¿ok? Puesto que así requieres tener este encuentro contigo mismo, contigo misma, para que esta sabiduría que ya posees se expanda. Mm. ¡Ojo! Va el siguiente, ¡ojo Capricornio! Toma nota de esto, es importante que practiques la congruencia. ¿Ok? Entre lo que dices, haces, piensas y sientes. A veces dices sí queriendo decir no, y dices sí queriendo decir no porque te asusta no encajar, porque te interesa ser aceptado aceptada, y de repente pasas por encima de ti. Te olvidas de ti por completo. Y terminas sintiéndote usado, frustrado, cansado, cansada Incomprendido, incomprendida Y es obvio Es obvio porque tú mismo no te estás haciendo caso Entonces es muy importante Capricornio Que ahora sí, sí o sí Si tú quieres avanzar en tu vida en estos momentos Y sobre todo en este mes que tienes ese punch Esa mmm, comodín de energías libre Scorpio si tú quieres avanzar en esto y sanar, es momento de que te hagas caso. ¿Ok? Que dejes de querer ser el salvador de todo mundo. Está contigo. Entra en tu esencia. Como si estuvieras en tu casa. Sobre todo que tienes como esta, esta esencia hogareña. Es como estar en tu casa, solito, solita. Llegar, eh, prepararte un té... Tomar un, se me ocurre, un pan, una fruta, un buen libro, estar contigo. Sin importarte que lleguen y toquen los vecinos para invitarte a una cena, a una fiesta, tú estás contigo. Tú estás en paz, ¿ok? Te estás haciendo caso. Sales, abres la puerta, le dices a los amigos, No, hoy estoy en paz. Hoy estoy conmigo y aquí me quiero quedar quiero sentirme en paz entonces cierras la puerta amablemente te das la vuelta regresas a tu sillón tomas un poco de té abres ese libro en la página que te quedaste estás sintiendo paz y de esa manera estás manifestando congruencia ok en ese ejemplo proyecta lo en todos los aspectos de tu vida desde tu esencia porque este 5 de oros te habla de... A veces sientes esta, estas necesidades de controlar, esta ambición de... Tener a todos aquí, tener mucho dinero para poder pasarlos para acá. Tener muchas casas para que puedas meter a todos tus amigos a una de ellas. Y entonces te pierdes en esta nubosidad ambiciosa. Y con esta solicitud que te hacen de ser congruente, justamente es para que quites esta nubosidad, te encuentres y te expandas. ¿Ok? Sobre todo porque es tiempo de mantenerte más alineado, alineada a la a la vida que realmente quieres. Por eso... Eh, a veces les pedimos que cierren sus ojitos y se visualicen en aquel lugar o aquella imagen en la que se sentirían completamente felices, completamente plenos. Para que puedan contactar con su alma, para que puedas contactar con tu alma, Capricornio. Y entonces, te nos vayas a la alegría, al disfrute, al gozo. Piensa que lo que tú sientes requiere vivir emociones, requiere vivirse, externarse, para que te acerques más a quién eres... Para que rompas esas eh, relaciones ilusorias y comiences a trascender aquella necesidad de relacionarte para encontrarte. Así no lo vas a... buscando allá afuera no te vas a encontrar. Todo, todo está adentro de ti, ¿ok Capricornio? Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, darle like, participa en este concurso en donde vamos a regalar una lectura personalizada por signo así que tienes tres oportunidades de ganar puesto que es importante que escuches tu signo solar lunar y ascendente ok para que por ahí vayas amarrando también toda la información y todo te vaya haciendo clic suscríbete déjanos tu tus comentarios utiliza el hashtag sanandoando Déjanos tu nombre completo y tu correo electrónico. Participa. Gracias por estar aquí.